guardia, no bajemos la guardia entonces el gobierno me está quitando la prueba. Pero yo pienso que eso es culpa de las ARS, en este caso sería interesante ver si es solamente el Senasa, porque es el seguro que es eh, público, el seguro eh, dominicano que es público el seguro Nacional de salud. para las ARS privadas, eso es lo que habría, bueno, lo mira, que, habría que ver en parte mira, Habría que investigarlo pero las sí. ARS te lo digo porque pasó un proceso de, de COVID y tenía que esperar 14 días para poderme hacer otra prueba, independientemente. Y las pruebas rápidas de, de antígenos no las cubre el seguro, no las cubre el seguro. Que eso hay que decirlo, las ARS no cubren las pruebas rápidas de antígenos, de IGE, Ig, Ig, Ig, o IGGM, eh, veloz. IGM. IGM, no las cubre. Ninguna ARS, eso hay que pagarlo, cuestan, eh, dependiendo del laboratorio, entre $1,700 y $2,300 pesos. Mm -hmm. Eso no puede ser. Y la prueba PCR ¿eh? es la que te cubre el seguro, pero cada 14 días. O sea, te, te están limitando y ahora con esta información que tú, que tú no estás compartiendo, entonces, ¿cuántas es que se van a hacer al año? Una, gratis. Y entonces, y entonces Botello tiene razón. Ese dinero que tienen las, las aseguradoras de fondos de pensiones, que están ligadas a las, a las ARS, porque eso es el mismo monopolio, iba a echar una vaina, pero me recordé que estoy en televisión. Entonces, ¿a qué van a hacer con ese dinero? Así no, así no, no se puede. Entonces yo vengo de Estados Unidos, el, eh, yo viajaba ayer, domingo El sábado, en la mañana Voy caminando por la calle <ríe> Ah, que prueba de COVID En ah, un laboratorio Un laboratorio de verdad eh. ¿Pan? eh dígame, ¿qué, ¿qué usted necesita? No, su nombre, su teléfono Su dirección y correo electrónico Ra, ra, ra, venga Fuápete, fuápete, fuápete En 24 horas me mandaron resultados Por texto y por correo electrónico Aquí lo tengo por cierto, negativo, ¿eh? gracias a Dios. Eh, eh, aquí lo, lo voy a compartir, eh, eh, eh, señor director, si la computadora está buena. Lo voy a compartir para que ustedes vean. Eh, nada, a ver si es este. Eh, ok, no, es este. Míralo ahí, señor director. Se lo estoy compartiendo para que ustedes vean. Eh, la fecha y todo, rápido. ¿eh? Eso fue rápido. Entonces da pena, veloz. Caramba, cuando uno, este contraste que uno tiene ese, Wow, señor director, usted está deficiente ¿eh? ¿Eh? Míralo ahí la prueba Mira la fecha La fecha, yo me la hice ¿Dónde está? La fecha, vélo ahí eh, Abril 10 Del 2021 a las 8 y 59 De la mañana Míralo ahí, negativo eh, Cuidado, negativo Míralo ahí Un laboratorio de Estados Unidos O sea, tampoco uno invento? Está bien, señor director, porque hay algunos datos, ¿verdad? Eh, eh, personales de mi dirección y eso. Pero ya ustedes, ustedes están viendo, ¿eh? Pero vean. Bueno, vámonos a la pausa, pero antes eh, quiero compartir la información que hoy Luis Abinader, el presidente de la República, ha declarado Día eh, Nacional, o sea, eh, luto duelo nacional, nacional, duelo nacional, eh, el término, duelo nacional en el día de hoy, que yo espero que. Algunas instituciones entiendan cuando un presidente de una república declara duelo nacional, que las banderas deben estar a media hasta, todas las banderas, principalmente en las oficinas públicas. Y esto lo va a hacer por la muerte del escritor eh, Marcio Veloz Magolio, parece familia tuya, Veloz, ¿eh? que lo Veloz sí. no, no es un apellido tan, tan como Ahí tenemos la foto, señor director, si usted me ayuda, eh, para que las personas eh, sepan, este, este señor es una gloria de la escritura. Pero más que eso, eh, bueno, el decreto lo tengo aquí, fue el 229-21, eh, se instruye al Ministerio de Defensa a rendirle los honores correspondientes al proveniente ciudadano de las letras. Asimismo, se indica que las contribuciones de Marcio Veloz Magolio en el arte y la cultura de la República Dominicana, así como la puesta en alto de un buen nombre de su nación, mediante la difusión y el reconocimiento de su obra a nivel internacional. Son motivos de distinción para con este ciudadano, eh, por los que el Estado resalta sus méritos y lamenta su partida, declarando duelo oficial por medio del presente decreto. El afamado escritor falleció a los 84 años de edad en la tarde del sábado de este fin de semana, luego de permanecer ingresado en cuidado intensivo en el Centro de Diagnóstico Médico y Avanzada CEDIMAS, que hay que... Que hay que puntualizar, veloz, que esta es una de las glorias que se lleva el COVID, porque falleció de COVID. Este es de los pocos antropólogos de la República Dominicana reconocido a nivel nacional e internacional. Fue historiador, pensador y novelista, reconocido en el país y en el extranjero. Además se destacó como erudito y al momento de morir era reconocido como el intelectual dominicano vivo más señero. Y eminente, escribió obras literar literarias como El Buen Ladrón, La Vida No Tiene Nombre, Ángeles de Hueso, La Mosca Soldado y muchas otras. O sea, estamos hablando de un señor que fue premio nacional de poesía, eh, también premio nacional de la novela, de cuentos, eh, eso fue en la Feria Nacional del Libro y también de literatura. Eh, muy lamentable la muerte de esta figura que se nos va ya del plano terrenal, pero que eh, su trayectoria, su historia, su trabajo, su legado Queda plasmado en todo eh, el dominicano y dominicana Sería bueno que las nuevas generaciones busquen ese nombre, investiguen y lean sobre su obra Marcio Veloz Magolio, Magolio o, o Maggiolio eh, con doble Maggiolo, G Maggiolo. Sí, Maggiolio o Magolio con doble G Búsquelo y lean sus obras para que entiendan eh, qué persona perdimos. Fruto del COVID, veloz. Falleció de ah, COVID. No, no, ah, no sabía, sí. en falleció de COVID a los 84 años de edad. ¡Vamos a la pausa! Señor Alberto.